El doctor Víctor es abogado, él es el abogado patrocinante de la exdiputada Lidia Patti, que es esta ciudadana que ha ido adelante con una denuncia, precisamente esto que se ha titulado, se ha nombrado como eh, caso golpe 1. Eh, doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, gracias por estar acá. Eh, muy buenos días, estimado periodista, eh, buenos días a todos los televidentes. Bueno, Estamos acá prestos para, para dar explicaciones jurídicas respecto al actuar eh, que está realizando el Ministerio Público y esto se debe a una petición o una denuncia instaurada por mi cliente, la ex diputada Lidia Pati, por los hechos realizados en 2019. De acuerdo, doctor. Eh, yo le voy a pedir a un, un favor muy especial. Abstraernos de temas, consideraciones políticas o subjetivas que pudieran interpretarse como, claro, obviamente, qué van a decir estos masistas, sino más bien eh, apelar a su conocimiento de, del derecho, ¿no es cierto? Y, y hablemos de procedimiento. Hagamos una entrevista, una conversación estrictamente técnica, donde dejemos de lado en lo posible cualquier tipo de valoración subjetiva o cualquier tipo que, de, de, de insinuación que pueda indicar que estamos aquí con una acción política, ¿no es cierto? Hablemos única y exclusivamente de lo estrictamente jurídico, la parte técnica, la parte legal. Si, si me permite, doctor, le hago esa propuesta y espero que me acepte. Bueno, claro que sí, el escrito abogado se debe eh, y está ejerciendo primero su derecho al trabajo. El segundo elemento, nosotros hacemos un juramento a, a momento de ejercer lo que es esta digna profesión que es de, de abogacía. Es decir, eh, establecer la, la eficacia de la ética en establecer los procedimientos y aplicar la norma respectiva abstraéndonos de subjetividades o otros términos que no concuerdan a estos actos investigativos. De acuerdo, doctor, le agradezco. Eh, un primer tema, antes de entrar a hacer una suerte de rememoración de cómo es que se genera todo este escenario, porque esto no es que empezó ayer, esto tiene un, un correlato bastante anterior, que usted luego nos va a contar. Pero la primera pregunta que quiero hacerle, e insisto, eh, insisto con este tema, que sea una definición técnica, el señor Camacho ayer ha sido secuestrado, porque el señor Camacho ha sido aprendido. Bueno, es, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Si es que el ciudadano Luis Fernando Camacho hubiera sido secuestrado, eh, les invito a la defensa de este sindicato que puedan presentar la denuncia correspondiente. Pero, dentro del presente caso, hay una denuncia instaurada en fecha 28 de noviembre de 2020 en contra del sindicato Luis Fernando Camacho. Vaca por la probable comisión del delito de terrorismo, artículo 133 del Código Penal. Hay un fiscal asignado al caso, hay un juez natural de la causa que está realizando el control jurisdiccional. Es en ese entendido que mi cliente ha pedido, conforme al artículo 226 del procedimiento penal, la aprehensión directa. ¿Por qué esta aprehensión directa? ¿Por qué no la citación? Porque hay y existe Probabilidad de autoría, es decir, hay elementos indiciarios como pruebas testificales, documentales, declaraciones incluso de imputados en relación de la participación del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca en los hechos del 2019. Estos elementos indiciados, lógicamente, que denotan y concuerdan con el artículo 226. Asimismo, existe riesgo de fuga y obstaculización, como se ha podido ver en los hechos realizados en la ciudad de Santa Cruz el día de ayer. Un comportamiento muy reticente, un peligro efectivo para la víctima. ¿Quién es la víctima en este caso? El Estado. En ese entendido... Él ha sido aprendido conforme al procedimiento, conforme al artículo 226 del procedimiento penal. ¿Qué se entiende por secuestro? ¿Qué es un secuestro? Eh, secuestro es, es secuestrar a una persona en contra de su voluntad. Y en el presente caso no ha habido un secuestro en contra de su voluntad. Lo que ha ocurrido es que el sindicado Luis Fernando Camacho Vaca no quiere someterse a la averiguación de la verdad. Y en ese entendido el poder punitivo del Estado no puede esperar las ganas de un sindicado para que venga a declarar. Debe ejercerse el poder coercitivo. Y ahí este artículo que se aplica, donde se aplica la fuerza pública para lograr que una persona sindicada de un hecho ilícito, en este caso el señor Luis Fernando Camacho Vaca, tome su declaración informativa y sea imputado formalmente. Eso es conforme al procedimiento. Correcto. Eh, ¿Pudo haber evitado esta situación el señor Camacho? ¿Qué debió haber hecho, por ejemplo? Usted habla de un proceso que se inicia con la denuncia que hace usted eh, en representación de, la, de su clienta, la, la exdiputada Lidia Pati, en octubre del año 2020. En noviembre del 2020. Noviembre de 2020. Ahí es cuando ustedes oficializan, pre, plantean la denuncia. Es decir... Camacho, ¿sabía de esto? ¿Estaba noticiado de, esta, de este proceso? ¿O, ¿O él podría aducir o alegar y decir, mira, me enteraba ayer cuando me han parado aquí para para tomarme, para secuestrarme, como dice él? Bueno, a ver, a raíz de esta denuncia instaurada por mi cliente en la ciudad de La Paz, por la comisión de este delito, de probable comisión de delito de terrorismo, el sindicato Luis Fernando Camacho Vaca, podría aplicar lo que es el artículo 223 del procedimiento penal. ¿Qué nos dice ese, este artículo? Que cuando se inicia una acción legal en contra de una persona, la persona denunciada de manera voluntaria se puede apersonar ante el Ministerio Público a que se le tome la declaración informativa, que en el presente caso, pese a que conocer el sindicato Luis Fernando Camacho de esta denuncia, nunca se ha presentado de manera voluntaria. Ahora bien, durante más de dos años, eh, las los actos investigativos se han visto perjudicados por la no declaración del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca. En ese entendido era menester y era necesario recurrir a este artículo del 226. Nosotros antes de estas vacaciones judiciales que han empezado eh, el 3 de diciembre ya habíamos presentado una acción de cumplimiento quejándonos a una justicia constitucional para que pueda aplicar un derecho, una garantía condicional a mi cliente, que tener una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Y el sindicato Luis Fernando Camacho Vaca, más de dos años no estaba declarando. Al respecto, ¿qué nos dice el artículo 5 del Código Penal? Ninguna persona goza de fueros ni privilegios, es decir, gobernador o servidores públicos o personas particulares tienen igualdad ante la ley, ante una denuncia instaurada deben responder ante la autoridad competente. Nadie se puede eximir de una denuncia penal. He ahí que el legislador ha sido tan sabio, el constituyente ha sido tan sabio, que en su artículo 1 de la Constitución Pública del Estado nos habla que Bolivia es un Estado de derecho, donde nace lo que es el principio de legalidad y ser las normas como ser código penal, código civil, las normas del procedimiento que le dan vida a estas normas sustantivas, los procedimientos penal, procedimientos civil, etc. De acuerdo. Eh, doctor Lina, al margen de la posibilidad que tuvo el señor Camacho de voluntariamente presentarse eh, desde la fiscalía, ¿se lo citó alguna vez para que él comparezca y, y brinde su, sus primeras declaraciones sobre la causa o, o no hubo ese procedimiento? ¿O bueno, qué pasó? a ver, eh, el Ministerio Público en dos oportunidades ha citado al sindicato Luis Fernando Camacho. ¿Recuerda usted las fechas, doctor? Eh, fue hace más de dos meses atrás, Ajá. pero el sindicado incluso ya tenía las los memoriales de denuncia, las pruebas en su contra, y podría haberse presentado, no se ha hecho presente. En ese entendido, hemos vuelto a reiterar al Ministerio Público, le hemos presentado un memorial, de manera fundamentada, le hemos explicado al Ministerio Público cuáles son los elementos indiciarios que hacen denotar su probable autoría en los hechos del 2019. Se ha presentado prueba testifical, documental, un CD. En un video donde se le ve al sindicado Luis Fernando Camacho Vaca dar detalles en su entorno más íntimo de cómo se hubiese, se hubiese realizado o pactado con algunos militares para que dejen de cumplir el 2019 su rol fundamental de garantizar el orden constitucional. En ese entendido, estos elementos indiciarios han servido de fundamento al Ministerio Público para que pueda aplicar el 226. Asimismo, se ha presentado de manera documentada riesgos de fuga y obstaculización. Riesgos de fuga, ¿en qué sentido? El 234 numeral 7, el comportamiento del imputado y el peligro efectivo para la víctima. Estos delitos de terrorismo tienen un bien jurídico protegido, que es la seguridad interna. El 2019 se ha, se ha subvertido el orden constitucional y se ha puesto en riesgo toda una seguridad interna, incluso perforando instituciones muy importantes como la policía boliviana y las Fuerzas Armadas, que tienen un rol fundamental de garantizar a un gobierno democráticamente electo. Es en ese sentido he ahí esta peligrosidad, más aún cuando que a raíz de esta detención presumiblemente amigos eh, leales del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca, han realizado actos vandálicos en la ciudad de Santa Cruz. Estos extremos se van a presentar en la audiencia cautelar de manera fundamentada para acreditar este riesgo del 234, número 7, peligro efectivo para la víctima. Estamos conversando con el doctor Víctor Nina, él es el abogado de la ex diputada Lidia Patti, que es justamente quien ha eh, promovido como ciudadana, como cualquier ciudadano podría hacerlo. ¿No es cierto? Eh, una acción de estas características ha ido a la justicia, eh, se bautizó este caso como caso Golpe 1, ¿verdad? En el cual no solamente está Camacho, y aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis, ¿no es cierto? Para ver si el señor Camacho es diferente de todos los otros coprocesados dentro de esta misma causa. Eh, ¿Cuántos son quiénes son esas otras personas y en qué situación procesal se encuentran ellos? Para tratar de establecer si hay alguna diferencia entre ese grupo de otras personas y el señor Camacho, que ahora, que ahora mismo está ahora detenido en la firc bueno, a ver, este hecho ilícito ha, ha nacido con un modus operandi, ha sido una amplificación que cada coimputado ha tenido una acción que ha influenciado en el resultado del delito del subvertimiento del orden condicional. Han utilizado un término para generar zozobra, este término de fraude electoral. En la el, legislación electoral y en el Código Penal, el delito de fraude electoral no existe. Es más, se ha requerido, antes de presentar esta denuncia, un informe al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Electoral, para que nos certifiquen si existe una sentencia ejecutoriada por el delito de fraude electoral. ¿Qué nos han respondido estas instituciones? No existe ese delito, ni mucho menos sentencias ejecutoriadas. En ese entendido, pero este término utilizado hábilmente ha generado para causar su sobra. En ese entendido, bajo este término, han depuesto a un gobierno democráticamente electo que tenía que cumplir su, su mandato el 2020 por mediados de febrero. Es decir, han desobedecido la voluntad del pueblo que había designado un gobierno democráticamente electo. Asimismo, no conformes con ello, pese a que había una denuncia coaccionada de dos expresidentes, no han dejado a la Asamblea Legislativa Plurinacional que puedan reconformar estas directivas en ese, he ahí la participación de la señora Yanine Áñez que se autoproclama como presidenta del Estado de la Nación de Bolivia... ...sin corresponderle porque no era designada presidenta de la Cámara de Senadores. No había una resolución camaral donde se establecía que ella podía ser presidenta de la Cámara de Senadores... Por un, ...por un elemento bien fundamental que está en el Reglamento General de la Cámara de Diputados. ¿De senadores? De senadores y de diputados. No había mayoría. Estaban más de 13 personas que se ha demostrado en los actos investigativos esta autoproclamación. Es no había quórum. No había quórum. ¿No número uno. Y número dos, el propio reglamento de la Cámara de Senadores establece claramente que la presidencia le corresponde a la fuerza de mayoría. Y la señora Janine Áñez no era de la fuerza de mayoría. Por tanto, hubo una violen una, se violentó el reglamento, que además el reglamento viene como un mandato constitucional. Porque dice la Constitución, los senadores elaborarán su reglamento y nadie podrá decir nada al respecto, ni el Tribunal Constitucional, ni la Corte Celestial. Nadie puede decir nada de los reglamentos que definan tanto diputados como senadores. Y en ese reglamento que elaboraron los senadores... ¿No es cierto? Y no lo hicieron en ese momento, sino ya venía de unos años antes, establecía clarísimamente, presidencia del Senado corresponde a fuerza de mayoría. Fuerza de mayoría, movimiento al socialismo. La señora Áñez no es del movimiento al socialismo, por tanto a ella no le corresponde. Y él lo, lo sabe, porque además venía con una experiencia anterior, no solamente de ese periodo constitucional, sino de uno anterior. Bien, cerramos este capítulo. ¿Janine Áñez es una de las coprocesadas? ¿El es, caso golpe 1? Es copropresadas, pero he ahí el móvil, Permítame terminar... De con esto, sí, por favor. Con doctor. Periodista, he ahí el móvil, ¿por qué no han permitido que la Asamblea Legislativa pueda reconformar sus directivas? He ahí el móvil, el ¿por qué han obligado a denunciar al presidente de Cámara de Diputados, Víctor Borda, y a la presidenta de Cámara de Senadores, Adriana Salvatiesa? Porque si se reconformaban estas directivas... Eh, la presidencia de la Cámara de Senadores se caía en un partido del movimiento socialismo. Y ahí está autoproclamación. Es decir, estos hechos realizados en 2019 se han realizado con diferentes acciones que han tenido un resultado en este hecho ilícito, el subvertimiento del orden constitucional en la ciudad de La Paz. Es por eso que el delito se está investigando acá en la ciudad de La Paz. Es más, el fundamento jurídico para que se investigue este hecho ilícito en la ciudad de La Paz y no en Santa Cruz, se tiene su fundamento en un decreto supremo emitido en 2009, donde dice que los delitos de, eh, que tengan relación con terrorismo, sedición y conspiración y relación con la seguridad interna del país, la jurisdicción investigativa debe ser en la ciudad de La Paz. Es decir, que en el presente caso se están cumpliendo todos los elementos del debido proceso. De acuerdo, doctor. Eh, voy a insistir ahorita con el tema de quiénes son las otras personas, los coimputados. Pero digo, estos episodios que están, digamos, dentro del caso Golpe 1, llegan hasta el momento en el que la señora Áñez usurpa funciones y se autoproclama presidenta del Estado Provincial de Bolivia. No llegan hasta las masacres de Sacabas, en Cata Pedregal y todo lo demás. No llegan hasta allá. No, no abordan hasta ese momento o sí. Caso no, golpe 1. Estos actos investigativos eh, tienen su freno, su límite, hasta el 12 de noviembre del 2019. Es en ese entendido que durante esta participación no tan solo ha habido lo que es la teoría del dominio de la acción. ¿A qué me refiero? Que cada persona con su acto ha ido colaborando para la eficacia del resultado del delito. Es decir, es ahí donde entran los, ex, los, los excomandantes como el señor Calimán, el comandante de la naval el comandante del ejército, Mendieta, ¿en qué sentido? Tenían un mandato constitucional, ¿de qué? De garantizar a un gobierno democráticamente electo, garantizar la Constitución política del Estado, pero al pedir, al sugerir una denuncia que no estaba prevista, ni mucho menos en la ley orgánica de, la, de las Fuerzas Armadas, es decir, han coadyuvado a que la señora Yanine Áñez, se autoproclame presidenta del Estado por de la Nación. Y ahí, como se puede ver, entonces este acto investigativo ha ido realizando cuál es la participación de cada persona en este hecho ilícito. De acuerdo, estamos hablando entonces, Janine Áñez, eh, comandantes de las Fuerzas Armadas, eh, el señor Calimán está... No prófugo, es, es, prófugo, es prófugo, esa sería la, la Forajido definición. de la justicia. Forajido de la justicia. ¿Otros jefes militares que han sido involucrados? El comandante de la, ex comandante de la policía boliviana, eh, Yuri Calderón. ¿En Brasil? Está ah. En Brasil, el general, el coronel Orellana, porque no es general, eh, que también está forajido de la justicia boliviana dentro del presente caso. De, ¿Después? Arturo Murillo, que está bueno recluido en un distrito penitenciario de, de los Estados Unidos, pese a que el... el el, el 28 de octubre del 2020, mi cliente había pedido la orden de aprehensión en contra de este ciudadano, dentro ya de otro caso, gases de Pero casualmente, cinco días después, el sindicato logra huir por la, en, eh, por la frontera del Brasil a, a otro Estados país, Unidos. hacia los Estados Unidos, y el Ministerio Público el mismo día emite la orden de aprehensión. Imagínense si el, la orden de aprehensión hubiera salido... El, eh, Cuatro días antes o tres días antes, el sindicado tal vez hubiera estado acá en el país respondiendo por los hechos y listos Correcto. Otros, ¿Otras personas? Eh, ¿Fernando López? Eh, está Fernando López. Ex ministro está, de, de Defensa? De Defensa. Está el señor Coimbra, que Álvaro también, y Guzmán. Que son ahora detenidos en, están, en San Pedro. Están con la medida extrema de la detención preventiva en el necesito penitenciario de San Pedro. Ellos dos. ¿Algún jefe, jefe militar también por caso golpe uno está guardando detención? Está Mindieta. Ya, Está Harjuri que ha obtenido una medida extrema eh, de este tema de terceros y Harjuri ¿Imagínense? que han quedado en libertad, hace, bueno no en libertad, en han arresto quedado, domiciliario. Imagínense cómo la justicia está trabajando, la Sala Penal Primera. Ha habido una audiencia, un decreto emitido por esta Sala el 6 de noviembre, el 6 de diciembre del presente año, donde señalan audiencia de apelación para el 7 de diciembre, pero casualmente no notifican a mi cliente. Tampoco ha asistido a esa audiencia el Ministerio Público. Pero sientan la diligencia como nos hubieran notificado. Aquí está la prueba donde no ha llegado la notificación para esa audiencia. En esa audiencia le han beneficiado con esta medida extrema de la detención domiciliaria. Pero ello, pese a esta ilegalidad realizada por esta sala penal, estamos presentando una acción de amparo para dejar sin efecto ese fallo. De acuerdo. Eh, bien, estamos hablando entonces de, básicamente, eh, todos han respondido, todos han comparecido, unos se han escapado, unos están detenidos, otros han ido al proceso, etc. El único que faltaba era el señor Camacho, que nunca jamás había respondido a, a esta causa. ¿Es así? ¿Es correcta esa información? Correcto. Durante más de dos años, el sindicato Luis Fernando Camacho no ha presentado su, ni un memorial, ni mucho menos su voluntad de colaborar con este acto investigativo porque advertimos de, de las declaraciones en medios de comunicación decir una serie de falacias, pero cuando el día de ayer tenía la oportunidad de contar su verdad, se ha acogido al derecho al silencio. Seguramente qué estrategia utilizarán, pero oh, este extremo perjudica el acto investigativo porque podía decirnos la verdad cuál ha sido su móvil, por qué ha actuado de esa forma. No lo ha dicho en ese entendido el Ministerio Público, seguramente conforme a procedimiento y, y a estrategia investigativa va, va a tomar la teoría del caso que ha planteado mi cliente y seguramente imputará formalmente al sindicato Luis Fernando Camacho Vaca. De acuerdo. Eh, doctor Víctor Nina, que es el abogado de la eh, exdiputada Lidia Patti, ¿sí? con el caso Golpe 1. Eh, doctor, no sé si usted puede hacer una valoración respecto a este tema. Si usted prefiere obviar este momento, me lo dice, no hay ningún problema. Eh, vio usted el operativo, se enteró los pormenores del operativo en el que lo aprenden al señor Luis Fernando Camacho ayer en Santa Cruz. Eh, ¿Usted cree que está encuadrado dentro de los procedimientos normales, correctos, adecuados, legales? Eh, si usted quiere puede responderme, si prefiere obviamos este tema y pasamos a otro que tenemos pendiente. Usted bueno, a ver, eh, el Ministerio Público tiene dos brazos operativos para realizar actos investigativos. Uno que es el Instituto de Investigaciones Forenses, el IRIF y la policía boliviana. La orden de aprehensión emitida por el fiscal asignado al caso seguramente ha salido directamente lo que es a la policía boliviana. La policía boliviana es quien ejecuta ¿Fue octubre, la orden ¿no? de aprehensión. Fue en octubre. ¿no? Fue en octubre y seguramente recién sí lo han ejecutado el día de ayer. Y bueno, la responsabilidad de la forma de ejecución de este operativo recae exclusivamente en la policía boliviana. Si seguramente se han vulnerado o no se han vulnerado, o el eh, sindicado ha prestados de existencia, lo veremos en el informe de la policía boliviana. correcto Entonces vamos a esperar a ese extremo también para poder bueno ver si lo vamos a utilizar como un riesgo de fuga y obstaculación, el comportamiento del sindicato a momento de ser aprendido. De acuerdo doctor, eh, bien, eh, volvamos un poquito, eh, el señor es trasladado a La Paz, eh, comparece ante el investigador en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y él dice voy a mi derecho al silencio. Eh, ¿Podríamos profundizar un poquitito qué significa eso para la gente que no necesariamente conoce de las leyes de la justicia? ¿Qué significa eso? Primero es un derecho. ¿verdad? Bueno, el, el derecho a declararse es, al silencio es una garantía constitucional que garantiza la Constitución Pública del Estado. Pero hay derechos constitucionales que en vez de coadyuvar al imputado, perjudican. Y es un abogado, debería saber y debería bien asesorar a su cliente. El declararse al derecho al silencio es darle la oportunidad al Ministerio Público a que acoja la teoría que plantea la denunciante y listo. Pero si dice su verdad, le pones al Ministerio Público dos teorías y el Ministerio Público no sabe qué hacer, y le complicas el acto investigativo. Entonces, el haberse declarado eh, el derecho al silencio del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca es un grave error que que le va a costar este acto investigativo demostrar su inocencia. Porque tenía la oportunidad el día de, ahí, de mañana, el día de ayer, decir la verdad, contar su verdad, pero no lo hizo. Es en ese entendido que seguramente el Ministerio Público está valorando estos extremos, pero su declaración no puede ser utilizada en su contra. De es acuerdo. un elemento bien fundamental, pero que eh, como se ha declarado el derecho al silencio, el Ministerio Público solamente tiene una opción. Ir por la teoría que ha planteado mi cliente, la ex Lidia Pati. De acuerdo. En algún momento de esa, de esa escueta declaración, donde dice, soy orgulloso de la lucha, etc., hace una alusión específica a, eh, dice, segundo, constar que en el expediente que me fue exhibido, no existe la declaración de mi señor padre, José Luis Camacho, parada. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué, qué significa eso usted, doctor, que está cerca de la causa? Bueno, a ver, eh, hace un mes atrás el sindicato. José Luis Camacho Parada, el papá. Quien, quien sería su padre, eh, ha declarado en la ciudad de Santa Cruz, pero igualmente se ha declarado al derecho al silencio. Eh, seguramente eh, esta declaración debe estar asimada en el Ministerio Público, pero que no afecta al acto investigativo. De acuerdo, perfecto. Eh, en términos procedimentales, doctor, ahora el señor Camacho está a la expectativa de la realización de una audiencia de medidas cautelares. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Cómo, cómo viene el, el trámite? En términos, insisto, estrictamente procedimentales, ¿qué es lo que espera? Usted que está siguiendo, obviamente, está atento. Usted va a participar, por ejemplo, en esa audiencia de medidas cautelares como abogado de la parte acusadora, ¿correcto? Claro que sí. A ver, eh, conforme al procedimiento, cuando un fiscal emite la aprehensión directa conforme al artículo 26, necesariamente después de la toma de declaración, el Ministerio Público no tiene otro camino más que imputar, porque cuando se le aprende a una persona... La ley dice claramente, ni la fiscalía ni la policía pueden dar libertad a una persona aprendida. Es en ese entendido que el Ministerio Público solamente tiene un camino de imputar formalmente. A tal extremo mi cliente el día de ayer ha presentado ya un memorial pidiendo al Ministerio Público que pueda imputar formalmente al sindicato Luis Fernando Camacho Vaca y pueda aplicarse la medida extrema de la detención preventiva bajo los fundamentos que ya se ha ido desarrollando en esta entrevista en ese entendido, bueno, el Ministerio Público debe garantizar uno, la presencia del sindicado segundo, debe garantizar que el sindicado no va a obstaculizar en los testigos o los actos investigativos que deben realizarse, incluso en la ciudad de Santa Cruz como son inspecciones en la UTOP en el Tribunal Departamental de Santa Cruz estos actos investigativos son necesarios para llegar a la verdad material de los hechos ahora bien eh, todo sindicado, todo imputado, goza de una garantía constitucional, la presunción de inocencia. Ellos son tratados y deben ser tratados como inocentes. Nosotros, la defensa eh, de mi cliente, de la diputada Lidia Pati, ¿qué estamos haciendo? Vamos a lograr vencer en la etapa preparatoria esa presunción de inocencia, llevar a juicio, vencer esta presunción de inocencia y lograr que estas personas adquieran la condición de condenados. Ese es el objetivo de ente Dentro de este acto investigativo, lógicamente dentro de este acto investigativo mi cliente está recibiendo amenazas de muerte, eh, está recibiendo persecuciones eh, por personas desconocidas, es un caso muy complejo, eh, pedimos garantías a las autoridades llamadas a la ley, a la policía boliviana, al ministerio de gobierno, para que puedan garantizar la seguridad física de mi cliente, la deputada Lidia Pati. De acuerdo. ¿Qué le espera Camacho en estas próximas horas? ¿Cuándo sería la audiencia de medidas cautelares? ¿Tiene usted alguna noticia, doctor? Bueno, a ver, el sindicato, eh, a momento de ser aprendido de para adelante el ministro Público tiene 24 horas para pronunciarse conforme al procedimiento. Es decir, una imputación formal que estaría haciendo hasta la una de la tarde del día de hoy. Y seguramente el juez de la causa, valorando todos los extremos, eh, va a señalar a audiencia. Puede ser para el día de hoy o para el día de mañana. Pero eh, conforme a... Hemos escuchado eh, comentarios, seguramente el sindicado va a poner chicanas jurídicas, pero lógicamente estamos preparados eh, para responder a esas chicanas jurídicas, porque lo que se ha establecido dentro de este proceso es el cumplimiento real, lo que es el debido proceso. O es sea, decir, acciones de libertad, cuando usted dice chicanas serían acciones de libertad, ¿lo que plantearían o qué otro recurso habría? Podría ser una acción de libertad, pero no corresponde, por un elemento bien fundamental, no se puede desconocer el rol de un juez ordinario y directamente recurrir a la justicia constitucional. Y ahí el principio de subsidiariedad. Ellos primero, si quieren ir a la acción de libertad, deben agotar el principio de subsidiariedad. Primero deben quejar su queja ante el juez con todo de garantías. Y eso es lo que vamos a observar. Y vamos, si es que presentan acción de libertad, lógicamente que vamos a pedir que en el día se pueda rechazar en límite esta pretensión por el principio de subsidiariedad. ¿Hay alguna razón, doctor... Eh, eh... Nina, por la cual el señor Camacho podría ser dejado en libertad, por ejemplo, antes de ir a una audiencia de medidas cautelares, por ejemplo, que la policía decida que se vaya nomás el señor, lo, lo volvemos a, a Santa Cruz. ¿Es posible esto antes de pasar por una audiencia de medidas cautelares o no? Eh, aplicando la lógica jurídica sería imposible, toda vez que en otros casos similares como sea la señora Yanine Áñez, los exministros de facto... Eh, con estos elementos indiciarios el Ministerio Público ha procedido a imputar y pedir la medida extrema de la detención preventiva. Por lógica jurídica, por logicidad, el Ministerio Público debería pedir su imputación y su detención preventiva. Además que existen los elementos indiciarios, además que deben respondernos al memorial que hemos presentado pidiendo al Ministerio Público eh, por qué corresponde la imputación formal, por qué corresponde esta medida extrema de la detención preventiva antes de pronunciarse, deben responder de manera fundamentada y motivada. En caso de no hacerlo, también nosotros vamos a mantener los recursos constitucionales pertinentes porque no vamos a permitir ningún acto ilegal o un acto que esté beneficiando a personas que han causado luto, dolor, incertidumbre el 2019. De acuerdo. Si es hoy la audiencia de medidas cautelares o es mañana, eso, eso lo va a determinar el propio juez, ¿no es cierto?, que va a resolver el tema. Eh, tiene, entiendo yo, tres alternativas. Una sería declarar la libertad pura y simple, que lo libere al señor y diga, un gusto haberlo conocido, va, vuelva usted a sus actividades normales. Una segunda sería determinar lo que ustedes están pidiendo, según explicaba a través de un memorial, que es la detención preventiva, es decir, que el señor Camacho se ha remitido a una cárcel. Y la otra sería medidas sustitutivas, es decir, darle un arresto domiciliario, un arresto domiciliario con salida laboral, etcétera, todo lo, lo habitual. Eh, es así, doctor. ¿Qué otra opción más tendría el juez ver, para disponer respecto a la situación procesal del señor Camacho? Es correcto. A ver, eh, el fiscal puede emitir lo que es la libertad y eh, se es estricta pedir al juez que le dé la libertad conforme al artículo 228. Pero esto se aplica con, por la inexistencia de elementos indiciarios, que en el presente caso existe eh, bastante. Es decir, esa posibilidad no puede pasar. Está descartada. Es descartado. El segundo elemento es que el Ministerio Público pueda pedir una medida menos gravosa, es decir, como la detención domiciliaria. Ayer hemos visto que están acreditando domicilio, trabajo y familia. Perfecto, están enervando lo que es el numeral 1 eh, y 2 del, del riesgo de fuga. Pero hasta la fecha no van a poder eh, enervar por el comportamiento desplazado del sindicado y algunos amigos presuntamente leales al sindicado como usted, eh, peligro efectivo para la víctima. Luego, el, el, la actividad presuntamente delictiva reiterada del sindicato. Es decir, hemos, hemos evidenciado que de la revisión del IP4 el sindicato tiene varias denuncias. Es decir, y ese es un riesgo que va a estar probado también como un peligro efectivo para la sociedad. Luego, 235, número 1, eh, riesgo de obstaculización de los actos investigativos no va a poder enervar, y el, el 235, numeral 2, eh, la probabilidad de que influyen los testigos. Hay varios testigos que tienen que de declarar, como los que han asistido al Hotel Casa Grande del Pueblo, en fecha 10 de noviembre de 2019, como ser eh, la testigo Nadia Beller y otras personas más, que seguramente estando en libertad, el sindicado por influencia. Es decir, estos riesgos eh, vamos a fundamentar y motivar en la audiencia con elementos no tan solo con elementos o de manera verbal, acreditando documentalmente, porque los riesgos procesales se deben probar y nosotros vamos a probar eh, en audiencia cautelar. Es decir, el Ministerio de Público tiene un trabajo muy duro, eh, nosotros también tenemos un trabajo en el que debemos eh, demostrar estos riesgos procesales para que se cumpla el debido proceso, para que el juez de la causa pueda emitir una resolución fundamentada y motivada que no sea causal de algún recurso eh, de apelación por la parte imputada. Estamos hablando de una época compleja del año, ¿no? Es fin de año, eh, plena vacación judicial. ¿Ese no sería un argumento que podrían utilizar ellos y decir cómo pueden hacer este operativo y traerlo acá al señor gobernador eh, cuando están en vacación judicial? Es decir, no es pertinente, daría la impresión de que es un contrasentido. Eh, ¿Cómo es este tema? ¿Cómo se explica eso, doctor? Bueno, a ver a dentro de un proceso penal debe ser siempre estratégico. Nosotros con le habíamos pedido la orden de aprehensión, nos hemos quejado a, al juez con todas las garantías de que por qué el Ministerio Público hace más de dos años no está convocando al sindicato Luis Fernando Camacho. Una simple razón, agotar este principio de subsidiariedad. Es por eso que nos hemos quejado. Y hemos recurrido a la justicia constitucional presentar una acción de cumplimiento para que el Ministerio Público garantice una garantía eh, constitucional. ¿Cuál? de que investigar sin dilaciones de manera pronta y oportuna. Es una garantía constitucional, estatuida en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Esta acción de cumplimiento seguramente debería llevarse el 3 o el 5 de enero, volviendo de la vacación judicial. Pero el Ministerio Público sabía que había una acción de cumplimiento, es decir, ha tenido que proceder conforme a derecho lo más antes posible, antes de ser accionado. Es decir, nosotros no vamos a eh, dubitar, en reclamar derechos, en que se cumpla la ley y que algunas personas que hubieran cometido derechos ilícitos respondan ante las autoridades competentes. Y les invitamos a que nos demuestren o desvirtúen todos los fundamentos que estamos plantando en la denuncia, en audiencia. Porque la batalla no debe ser en las calles, debe ser en los estados judiciales. Porque una persona imputada tiene el derecho incluso de ser asistido por 100, 200, 300 abogados. Y ahí el juez, en su sana crítica, seguramente dará la palabra a uno, dos, tres o cinco abogados. Es decir, la batalla debe ser jurídica, no en las calles. De acuerdo, doctor, ya para, para ir redondeando un poco lo que se espera para las próximas horas. Eh, usted decía, el eh, fiscal tiene 24 horas para, para requerir, ¿no? para imputar o, o, o fijar su posición respecto al hecho. Eh, esto se vencería más o menos a la una de la tarde, que es la hora en la que justamente aprenden al señor Camacho en Santa Cruz, ¿correcto? Hasta Con, la una, la fiscalía debería ya estar pronunciándose respecto al tema. Es el fiscal Mejillones, ¿correcto? Sí. La ley dice lo siguiente, cuando una persona sea aprendida, el Ministerio Público debe poner a disposición del juez control de garantías en el término de 24 horas. Es decir, a la una de la tarde, al parecer, aproximadamente fue aprendido y es hasta la una de la tarde que el Ministerio Público ya debe poner en conocimiento de la autoridad competente la resolución de aprehensión o cualquier medida que vaya a disponer. Porque caso contrario, la otra parte podría presentar sí una acción de libertad eh, por eh, procedimiento indebido. Porque el procedimiento nos dice 24 horas. De si nos pasamos de 24 horas, sí, estamos, sí el ministerio podría ser accionado. De acuerdo. Fiscal Mejillones, ¿no? El doctor Omar Mejillones. Omar Mejillones, él es el fiscal. El director funcional de la investigación. El director funcional de la investigación, correcto. Él le va a hacer conocer al juez de la causa, que en este caso era el juez octavo, entiendo, ¿no? ¿El décimo era el que estaba? A ver, Hay un juez natural que es el décimo de instrucción en lo penal, pero estamos en una vacación judicial, es decir y los actos investigativos conforme a jurisprudencia constitucional, que son vinculantes y cumplimiento obligatorio para todas las personas, los actos investigativos no pueden parar. Es en ese entendido que el juez control de garantías de turno es el octavo de instrucción en lo penal cautelar el, el que va a conocer y dilucidar esta audiencia. Correcto. Una vez que reciba la, la, la petición o el requerimiento fiscal, ¿cuánto tiempo tiene el juez para fijar la fecha de la audiencia de medias cautelares? ¿Hay un plazo? Bueno, conforme a práctica, el juez usualmente cuando fija o le llega una imputación formal, señala audiencia conforme a, a la agenda que tiene eh, de audiencias. Es decir, la gestora es la que va a señalar. Va a ver que cuándo hay tiempo para la audiencia, pero esta audiencia no puede pasar de, de mañana. Sí o sí tiene que ser la audiencia lo más antes posible bajo el principio de eh, celeridad toda vez que una persona no puede ser aprendido más de la que la norma corresponde, es decir, se debe definir su situación jurídica en el plazo prudente lo más antes posible. De acuerdo. Usted le ha pedido al fiscal, a través de un memorial, en nombre de su clienta, la exdiputada Lidia Pati, que al señor se lo, eh, se lo lleve a una detención preventiva. ¿En qué penal? ¿Está especificado aquello o eso ya es una potestad que determina el fiscal o eventualmente el juez? A ver, eh, mi cliente ha sido declarada víctima dentro de este caso. Y claramente dice mismo la Constitución Pública del el Estado del artículo 113 que la víctima tiene derecho a ser escuchada por las autoridades competentes. Es en ese entendido que le hemos pedido al Ministerio Público que pueda pedir la medida extrema de la detención preventiva en el recinto penitenciario de Chonchocoro. Seguramente se preguntarán por qué, por la forma en cómo se ha vulnerado eh, el Estado Social Democrático de Derecho, en la forma de cómo se ha subvertido el orden condicional en 2019. Y ahí está peligrosidad. La peligrosidad se ve en los actos eh, desbocados en la ciudad de Santa Cruz, donde la víctima, que es el Estado, se pues, está menoscabando, se está causando una zozobra en la pacificación, en la paz social que debe vivir Bolivia. Y ahí esta peligrosidad, el fundamento que está siendo utilizado para que bueno, este sindicado pueda estar en un recinto penitenciario de máxima seguridad. De acuerdo. Bien, doctor, le agradezco muchísimo. Nos ha, nos ha ilustrado de manera súper abundante respecto del procedimiento. Vamos a estar atentos a ver qué es lo que sucede. Las próximas horas serán importantes para, para determinar aquello. Eh, no quiero dejar de mencionar a la, a la exdiputada Lidia Patti, a quien conozco personalmente, le tengo un afecto muy especial, eh, el coraje y la valentía de haber, de haber iniciado esto, eh, que cuando usted me decía noviembre del año 20, estamos hablando de hace dos años, eh, seguramente muy pocos apostaban porque esto podía llegar a este escenario que estamos viviendo hoy, dos años después. Había quizás mucha mucha incredulidad, ¿no es cierto?, desconfianza, ¿no? Pero miren, ¿hasta dónde ha llegado? Eh, de no haber sido por, ese, por esa iniciativa que tomó la señora Pati, que usted la, la ha patrocinado, eh, pues eh, probablemente hoy no estaríamos hablando de este tema en este momento, ¿o no es así? Bueno, a ver, eh, esto viene ya casi desde el... 10 de noviembre del 2019. Yo empiezo a patrocinar a no tan solo a la ex diputada Lidia Patrici, sino a todos los detenidos ilegalmente en la felcc y la, los fallecidos en Sencata, como un joven de 20 años de apellido Vázquez que ha muerto en Sencata por impacto de bala. En ese entendido, este acto investigativo ha ido viendo el asesoramiento de la educación, el 2020, donde por una acción, de, acción popular habíamos vencido los estados judiciales a la señora Yanine Áñez y a su ministro de facto, Víctor Hugo Cárdenas, lograr anular esa clausura ilegal cercenando lo que es la educación. Posteriormente a ello habíamos pedido lo que es la aprehensión del sindicado eh, Arturo Murillo, quien logra huir al el país y estos actos realizados durante estos procesos han permitido realizar y preguntarme y preguntarnos con la exdiputada Lidia Patí si la autoproclamación es legal o ilegal. Y ahí donde hemos encontrado la ilegalidad, donde nace el proceso, este proceso por terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Se preguntarán, y muchas personas se dicen, pero no ha habido bombas, eh, no ha habido mercenarios, no ha habido armas. Este delito de terrorismo en su parte final, y parte final, establece lo siguiente. Quien subierta el orden constitucional o deponga un gobierno democráticamente electo, será sancionado con la privación de libertad de 15 a 20 años. Es decir, es Por el, el un... delito de terrorismo. Por el delito de terrorismo. Este delito de terrorismo es el único delito que protege los golpes de Estado. El término golpe de Estado es un término que se estudia en la carrera de Ciencias Políticas. Pero jurídicamente no hay un delito con el, con el nombre juris de golpe de Estado. Pero sí, analizando, revisando el código penal, hemos encontrado que el delito de terrorismo sí protege eh, estos subvertimientos del orden constitucional. No con la palabra golpe de estado, pero sí con el subvertimiento del orden constitucional. Que actualmente ahora el Ministerio Público ha acogido esta denuncia presentada y ha presentado imputaciones formales. Estamos esperando lo que es ya la acusación formal. Incluso en el caso de golpe de estado 2, ya hay una sentencia en primera instancia, donde la señora Añez ha sido sentenciada por la, probable, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución de las leyes. Recuerdo, y esto es lo último, doctor Una Yapita, eh, era en principio sedición, conspiración y terrorismo. terrorismo. terrorismo. Eh, se bajaron esas otras dos figuras por una decisión del Tribunal Constitucional, ¿correcto? Bueno, a ver, el delito de sedición ha sido expulsado del ordenamiento jurídico, Correcto. pero no así el delito de conspiración. Ajá. Pero casualmente el Ministerio Público ha beneficiado con una resolución de rechazo uh, por el delito de conspiración en contra del sindicato Luis Fernando Camacho Vaca. El que hemos objetado, porque quien puede hacer solamente el análisis jurídico de estos tipos penales es el Tribunal Constitucional, no así el Ministerio Público, porque el Ministerio Público goza de, una, de un principio, potestad reglada, es decir, que debe aplicar la ley. Quien interpreta, quien analiza si esto es legal o ilegal, quien analiza si esto va en contra de la Constitución Pública del Estado, solamente el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional no ha expulsado del ordenamiento jurídico el delito de conspiración, solo el de sedición. Doctor Víctor otra vez un placer. Muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación. Seguramente más adelante lo, lo volveremos a molestar para que nos vaya contando un poco cómo, cómo va avanzando este caso. Eh, un saludo para usted, por supuesto, para la, la exdiputada Lidia Patti, nuestro, nuestro respeto y reconocimiento. Y nada, pues doctor, no sé si usted quiere añadir algo más al final. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, Estamos prestos para eh, bueno, informar al pueblo boliviano también respecto a este, a este caso que se ha aperturado, donde se están cumpliendo todos los procedimientos establecidos en la norma legal pertinente. Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Víctor Nina.